Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día especial y quiero dar la bienvenida a los vecinos de San Pedro que estáis acompañándonos, a los vecinos de Marbella que también son seguidores del Duarenal y por supuesto y especialmente a todos los arenenses que estáis acompañándonos. Un fuerte aplauso para Arena de San Pedro y sus vecinos, un fuerte aplauso y su corporación que está también allí. Hoy es un día especial. Un día especial porque nos hemos hermanado con Arenas de San Pedro y queríamos también que en este día especial hacerle un homenaje a una pareja de músicos, a Pedro, en este caso y Paco, que llevan 33 años haciendo las delicias de los vecinos de nuestra ciudad. Son solidarios, son gente, buenas personas y sobre todo dos grandes músicos que siempre están en galas benéficas, verbenas, ferias y que nosotros queríamos que coincidiese con el hermanamiento San Pedro, poder celebrarle este homenaje tan merecido. Así que yo quiero que para Pedro y Paco un fuertísimo aplauso. Y pone a Don Francisco Mancilla el agradecimiento, excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, por su talento artístico y su dilatada y fructífera carrera musical como miembro del dúo Arenal. Y tantos y tan buenos momentos que nos han hecho disfrutar a todos. San Pedro de Alcántara, mes de septiembre 2022, Don Javier García, teniente alcalde de Nueva Andalucía, de, de, Nueva, de, de San Pedro de Alcántara, por Dios. Aquí dice lo mismo de Apaco, pero a mi nombre, ¿vale? Son 33 años... Eh, la verdad es que hay discrepancia porque siempre hay que tener discrepancia pero nunca hemos discutido en 33 años una discusión seria jamás la hemos tenido así que es difícil eso, ¿verdad? aunque en los matrimonios siempre hay cositas, tú sabes pero en este caso cero no hemos discutido porque yo no quería ¿no? ay, qué bonito, Dios mío Venga, vámonos, ¿cómo se baila eso? ¡Ole! Y bueno, para pues nosotros es una gran responsabilidad. Saludamos a toda la gente de San Pedro y gente de Marbella y gente de la arena de San Pedro, que tienen que estar también por aquí. Que yo creo que va a ser una noche preciosa, bonita. La verdad es que... Nosotros queremos empezar por ese paso doble de San Pedro y después haremos todo lo que ustedes quieran, pero ese paso doble de San Pedro eh, dicen que huele a azar y que sabe a el Romero, que es como un beso de azúcar con un enamorado dejó en el ingenio. Así que todo el que quiera bailarlo tenemos una pista aquí para poder bailar por las esquinas por donde sea, pero este paso doble me gustaría. ...que lo bailarais muchísima gente... ...porque lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo... ...de corazón... ...y tampoco me quiero olvidar de... ...de Bermúdez Samudio... ...que participó en este... ...en este paso doble ...y... El, ...el maestro... ...nuestro amigo Lorenzo de la Torre... ...nuestro amigo Lorenzo de la Torre... ...que también hizo una cosa preciosa y bonita... ...así que... ...para todos vosotros... ...San Pedro... ...huele... Azar. Vámonos, a bailarlo todo el mundo. Paco, ¿podés decir yo por lo menos buenas noches? Bueno, pero nada un poquito, ¿eh? Un poquito nada más, ¿eh? El burro. burro está abierto tú? Ay, ahí para Dios mío. para con ella. Ay, qué bonito, Dios mío Venga, vámonos, ¿cómo se baila eso? ¡Ore! Eres y la gaviota, Gapela y paloma, villa de San Pedro. Eres la rosa fragante, la vela gigante, del sur malagueño. Porque es muy y cristiana y tiene ganada la puerta del cielo, porque recoge en tu brazo a todo el que niega, pidiendo consuelo, que no duele a sal, sabe amar ahí romano, es como un beso de Aflúcar, de un enamorado. Pero en el ingenio eres la estrella de mar, que se refleja en el cielo, el sueño que en una noche pintó en esta tierra el mar que revuelo. el sabor de la sola, del verde del campo, del cielo en la noche. Tiene el sabor del verano y de la mañana, de abrigo con sus flores. Y desde el salto a la playa, puñados de que deseo molinero el tesoro que se encuentra aquel que regresa de nuevo a su pueblo. San Pedro de Azahar sabrá algo es como un beso de azúcar ya me enamorado de la ingeniería de la estrella más. mar se refleja en el cielo el sueño que en una noche pinta en esta tierra el mar que es de ¡Vamos San Pedro! Es! San Pedro! Un beso de azúcar y un enamorado, pero en el ingenio. En la estrella de mar que se refleja en el cielo, el sueño que en una noche pinto en esta tierra, el parque del duelo. ¡Viva Pedro! ¡Viva San Pedro y Arena de San Pedro también! ¡Ole! ¡Viva, qué bonito! Bueno, pues seguimos. Si queréis seguir bailando, podéis hacerlo. Vamos a hacer un temita nuestro, como es Andalucía. Recorremos toda Andalucía entera. Así que es una rumbita. Y después queremos decir que tenemos también una gran artista esta noche con nosotros, como es Ana Guerrero, que va a bailar unas sevillanitas aquí con nosotros. Pero antes vamos a hacer este temita. Vamos a bailar, venga, ese temita. ¡Hey! La pista, esa pista. ¿Por Porque la tierra mía, porque la tierra mía, la más bonita Andalucía? Porque son tus mujeres, porque son tus mujeres? Ramos de rosa y de claveles, como a la sudanás, Sevilla, Borra, Guadalquivir, por de Omería, Granada, Mora y el Alba y en sus olivares Mala la Bella Costa del Sol, Camina Marinera vuelva Mar rocío en y su devoción, Esta es el Andalucía que llevo dentro del corazón, pero bonito. Ya sé que en primavera, ya sé que en primavera cuando florece eres más bella, ya sabe que tu gente, ya sabe que tu gente te llevan dentro. ¿Y qué te sientes? Cómo Córdoba la Sultana, Sevilla, Dora, Guadalquivir por de Almería, Granada, Mora y el Almecín Aézú, Bolívar, Málaga, bella Costa del Sol Cádiz, la marinera, a Rocío su devoción Esa es la Andalucía que llevo dentro del corazón Córdoba la Sultana, Sevilla, Dora, Guadalquivir Órale de Almería, Granada Mora y el Alba y sí. en sus olivares, Maragabella, Copa del Sol. Que me llame, Cati la Marinera, Hueva Rocío y su devoción. Que me llame, esta es de Andalucía, que llevo dentro del corazón. ¡Asá! asultana, sultana por la agua del Órale de Almería, Granada Mora y el Alba y sí. A en sus olivares, mala bella, costa del sol Cali, marinera, vuelva rocío su devoción Esta es la Andalucía que llevo dentro del corazón ¡Qué bonito, qué bonito Andalucía! Bueno, y para los que están bailando ahí, son timida precioso antes de la sevillana Soltemos de acá a las mujeres, porque las mujeres son todas especiales Es un temita nuestro que va en este último disco una mujer especial, dedicado con todo el cariño del mundo y a los hombres algún día le vamos a dedicar algo, seguro. Un día, un día. Pero es para las mujeres, que las mujeres son las mujeres, ¿verdad? Nuestra debilidad. Vámonos, ¿cómo suena? Que tiene el sabor tu cuerpo, a guitarra y a policía Me gusta malo. Me... Tu son con su niño me envejezca y me hablan en silencio cuando tú. Tu... Dios. Vamos a dar paso a una gran artista Que sabe bailar como Los Ángeles Vamos a hacer una sevillana Podéis bailar la sevillana aquí Cuando llega mayo Ella se llama Ana Guerrero La recibimos con un fortísimo aplauso Artista como la Copa de un Pino Ahí la tenemos Ella sola quiere bailar esa sevillana Y nos gustaría que mucha gente la bailaran también ahí abajo, ¿verdad? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, corazón, muy bien Gracias por venir Vámonos a Sevillanita ¡Vale! Ese último disco también La bota viene engrasada La bota viene engrasada No te olvides la medalla Saca de niño otra vez Te conozco del pecho A la virgen en papel Vale, Niña, prepara el tío Que nos vamos para el viva Niña, preparando el tío Que tenemos una cita Con la virgen del rocío vale. Te contenta hasta la te que contenta hasta la vida el día de la salida, te contenta cada la vie, viendo todos con el corazón humilde, con el corazón humilde, hay de Romero cantando, dispuesto para caminar, hay de y Arenas, para el vestido, que tenemos una cita con la vieja en si no. rocío, presa ella, a rocío, dentro, todo rocío, a todos rocío, los huellas con su carreta irán con fuerza y más frío. Irán con fuerza y más frío, ya no va a el camino y dicen que han pasado, solo se acuerdan rocío porque llevar sin pecado. ¡Olé! Niña, prepara el vestido, que nos vamos para la y Niña, prepara el vestido, que tenemos con la virgen del rocío ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Arte puro! Se divisa la torbita el tamborín va tocando el tamborín va tocando se divisa la torbita el tamborín va tocando entre viva y viva Ya hemos llegado Niña, preparando el tío Que nos vamos a la ermita Niña, preparando el tío Que tenemos una cita con la Virgen del Rocío ¡Eso es! Paso doble, Beristán Pues nosotros recorremos todos los pueblos de la costa Como es Casare, como es Marbella, como es Iztán, San Pedro Málaga, sí, Monda Recorriendo todos los pueblos Y este es un tema precioso Que también en nuestro lo hicimos Cantando 12 años en Istán Y la verdad Lo que se expresa de día, de día y de noche Lo que se expresa la letra de este paso doble Es la realidad de lo que nosotros Vivimos en ese bonito pueblo Que se llama Istán Para todos vosotros, venga, a bailarlo un poquito Venga Una cosa sin igual Al pie de la Sierra Blanca Se encuentra el pueblo de Itá, Rodeado de manantiales Y de flores de azahar Tienes no tan, tanta belleza No se puede comparar Porque es el pueblo que rebosa alegría en sus fiestas porque su gente son amables, sencillas y honestas, que te recibe con los brazos abiertos de impuestos se llama Itán, y bien y mal. Y cuando vienen a verte, cuando vienen a verte, cuando vienen a verte la gente se quiere crear. y lleno de hospitalidad, este pueblo tan hermoso que por nombre lleva a estar Se mantiene en sus raíces y soy tanto natural, tradiciones con historia. Ese pueblo que vemos alegría en su fiesta, porque su gente son amables, sencillas y honestas, Que te recibe con los brazos abiertos impuestos a dar se llama esta y tiene mal, y, y, y cuando vienen a verte, cuando vienen a verte, cuando vienen a verte la gente se quiere quedar, por San Miguel. La fiesta de San Miguel Se viene por tradición La fiesta de San Miguel Porque los son Como quiero al nacer Venerando a su patrón se pueblo que rebosa de criar sus nietas, porque su gente son amables, sencillas y honesta que te reciben con los brazos a dispuestos a dar, se llama Islán, y bien más. mal, y cuando vienen a verte, cuando vienen a verte, cuando vienen a verte la gente se quiere quedar. Muchísimas gracias. Hay un temita que ven ahora que dice que se fue mi amor, que es una rumbita, que si la queréis bailar, que también va en ese último disco nuestro. Se fue mi amor. Gracias por esos bailes, gracias por estar ahí en la soy, quisiera ser conmigo y nada más, quisiera no haber ido donde fui, quisiera ser moderno en el amor, quisiera comprender por qué te vas y quisiera no volverme a enamorar. Se fue, se fue, mi amor, mi amor. Se fue, se fue, mi amor, mi amor. Se fue, se fue, mi amor, mi amor. Para no volver. Se fue, se fue, mi amor, mi amor. Se fue, se fue, mi amor, mi amor. Se fue, se fue.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 Tema nuestro siempre Hay un timita que nos gustaría que Ana Que Ana volviera otra vez aquí arriba Porque es un timita precioso Que cuenta la historia de miradas Miradas Es la experiencia de tantos años en los altos del escenario Esas miradas que se cruzan Esas miradas que se ven, esas sonrisas Esto es la historia De tantos años de los altos del escenario que la hemos plasmado en esta sevillana y queremos que Ana Guerrero suba aquí arriba para que también la disfrute con nosotros. Comienzo de verano, de primavera tardía. De primavera tardía. Un comienzo de verano, de primavera tardía. nuevas sensaciones en tu mirada y la mía. Bueno, hay un temita precioso que también es nuestro, que van a ese último disco, como el Sueños Perdidos, que es una rumbita que la podéis, la podéis bailar todo el que quiera, es una rumbita muy simpática y se la queremos dedicar, bueno, yo creo que se la dedicamos a todos vosotros, porque es que aquí somos amigos desde esta esquina hasta la otra, os conocemos prácticamente a todos y gracias por estar aquí, gracias por aguantarnos, gracias por venir, porque San Pedro es San Pedro, así que para todos vosotros... Y aunque me cueste creerlo, su corazón no me ama, porque los sueños que hemos vivido se los llevó que el amanecer, ya solo no quedan sueños perdido por el recuerdo de aquel ayer, no volveré a acariciar tu mano, ni me veré más de la que ahora mi nombre se si lo no ha acabado, a ver no olvidaré. Aunque ah, yo el tuyo no lo olvidaré, porque los sueños que hemos vivido se los llevo aquel amanecer. eso no quedan sueños perdidos, con el recuerdo de aquel ayer. Solo beberé acariciar tu mano, ni deberé más de aquí Por mi nombre, si me ha grabado, yo el tuyo no lo olvidaré. ¡Vámonos! Así de bonito, gracias.